Yo no, llegué, ya está, ya está, me refiero a okay, que ya. Ay, no me traje, a ver, a ver. Qué bonito está lo que tienes atrás de ti. Ay, gracias, gracias. A voy ver, a si. Ahora sí. Eh, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, un programa... Eh, justo para que tú puedas comprender y saber y aprender que eh, pues estamos en este mundo, pero somos una conciencia, un alma libre. Eh, algo que se viene a experimentar en esta tierra. Te saludo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Margarita Mercado. Eh, estamos aquí eh, transmitiendo una vez más, como cada martes al mediodía, todos los martes al mediodía, siempre vas a tener un programa aquí. Y te recuerdo mis redes sociales, por favor, recuerda seguirme en Margarita Mercado, en Facebook, Instagram, en, en el canal de YouTube. Si te perdiste algún programa o eres eh, nueva, nuevo, escuchando, es este programa, viendo este programa, te invito a que te suscribas a mi canal y ahí vas a encontrar mucha información, muchas más entrevistas y bueno, pues como el día de hoy eh, tenemos a una una querida invitada que es Malu Hernández, eh, que es astróloga, que ella siempre nos da claridad con respecto a lo que está pasando y ahora pues cada mes nos va a estar compartiendo qué significa el vivir en esta luna que estamos experimentando. Justo creo que la apertura es el día de hoy o empieza hoy, no sé, ahorita nos va a decir muy bien. Y eh, y bueno, pues nos va a decir cómo prepararnos, qué podemos ocupar en, en, esta, en esta luna nueva, qué podemos hacer nosotros y bueno, pues ahora sí que prepararnos sobre todo. Eh, y para empezar, vamos a iniciar con eh, nuestro ángel de este día. Eh, de acuerdo a, al primero de marzo, nos corresponde el ángel número 68 de la Kabbalah, que se llama Habubyaj. Significa Dios que da con, libre albe, con liberalidad. Perdón, Dios que da con liberalidad. La esencia que aporta es la salud y la curación. Quienes están influidos bajo Jabubia saben vivir en armonía con la naturaleza, siendo amantes de los espacios naturales abiertos, por lo que son capaces de sanar con medios naturales. Es un momento, sabrán equilibrar su cuerpo. Este ángel domina sobre la fecundidad y referida esta no solo a la descendencia, sino también a la fecundidad con, en cuanto a producción. Dice, lo que otorga es la sanación de las enfermedades, fecundidad en las mujeres, cosechas abundantes, amor por el campo, los espacios libres, la agricultura y la jardinería. Protege contra los parásitos, las enfermedades del campo y la esterilidad. Lo que nos propone este ángel es eh, la fe que pueda mover montañas hay que conectar con esa energía que este ángel nos está dando que es la fe que mueve montañas Hablovia nos otorga cosechas abundantes y amor por la naturaleza así que bueno pues hay que hacer este contacto que aún está abierto este espacio este tiempo para que ese ángel nos acompañe en este momento y bueno pues ya tenemos aquí personas conectadas eh, bienvenidas bienvenidos gracias recuerden siempre que este programa pues se hace de muchos corazones y de almas en conciencia que eh, comparten y comparten este programa. Así que, eh, pues, para eso es. Y ahora sí, le doy la bienvenida eh, a mi bella Malú. Bienvenida, Malú. Gracias por acompañarme. Eh, con este inicio, estamos iniciando. <ríe> Luna nueva, tú y yo estamos iniciando esto. Entonces, vamos a ver qué más es posible muchísimas gracias Maggie, eh, gracias por la invitación y pues estamos en un inicio muy particular por cómo están el día de hoy los planetas y cómo están para que vuelvan a estar en esta misma sincronía van a tener que pasar muchísimos años tenemos eventos muy potentes con esta luna nueva después de tantos meses eh, pues digamos que con todo lo que, con el tema de la pandemia, el día de hoy el cielo está eh, muy favorable, las posiciones como se encuentran hoy distribuidos en los planetas nos ayudan a crear nuevas, eh, nuevas cosas, es un momento para sembrar. Algo muy especial y, y qué bueno que podamos hacer este inicio con este programa y esta participación, porque justamente es parte de ampliar la conciencia, ser una invitación para un trabajo espiritual y un trabajo en algunas personas que lo podrán hacer con otras herramientas, en un, con, una, con un toque místico, porque el día de hoy tenemos... Eh, luna nueva en Pisces, y, y cuando decimos luna nueva es cuando el sol y la luna están juntos en el mismo grado. Esto acaba de pasar hace unos minutos, creo que 11.33, en 12 grados de Pisces. Sin embargo, tenemos dos planetas muy fuertes que es Júpiter en Piscis y Neptuno en Piscis entonces cuando están varios planetas juntos tres planetas o más juntos es decir como que uno al lado del otro pues toma más fuerza en este caso la energía de Piscis y que toma esa potencia por los planetas que están eh, en este signo entonces el Sol que es nuestra lado consciente la Luna nuestra parte emocional Júpiter, nuestro, nuestro crecimiento, expansión y abundancia. Y Neptuno, toda esta energía espiritual y mística que tenemos. Entonces todo esto está junto y nos da justamente, es una invitación para un trabajo espiritual, un trabajo introspectivo y un trabajo, eh, ¿cómo se dice? Como de, de mucho ir hacia adentro pero también esto nos trae una energía sanadora que lo podemos hacer con nosotros mismos y también aquellas personas que se dedican a hacer sanación en cualquier alternativa que manejen, pues también es una gran este como un gran apoyo, una gran fuerza. El otro punto importante con cada luna nueva que se da es el iniciar un nuevo ciclo, un nuevo ciclo emocional que va a se va a ir desarrollando en los siguientes seis meses y va a llegar a una culminación, en este caso, el 10 de septiembre. Entonces esto nos ayuda a estar más conscientes qué es lo que quiero yo sembrar en mi vida para irlo desarrollando en los próximos seis meses y levantar mi cosecha en el mes de septiembre. Y que también estabas mencionando ahorita que es una conjunción que no se daba, ¿en cuántos años, Lulu? Bueno, aquí tenemos varias conjunciones. quiero hablar de esto, pero la conjunción que implica la luna nueva es sí. que tenemos a Júpiter y Neptuno acercándose, el punto culminante será el 12 de abril, eh, ¿Por qué es potente? Porque Júpiter rige, es el regente en la astrología tradicional del signo de Pisces. Y Neptuno también rige el signo de Pisces, ya con el descubrimiento en su momento que fue de este planeta. Entonces, dentro de la astrología moderna, pues tenemos a Neptuno. Quiere decir que Pisces y con sus planetas que los rige estando... En el signo donde ellos gobiernan, donde ellos mandan, pues hace que esto sea más fuerte, más potente. Es así como los dos reyes que mandan están en su trono haciendo de las suyas. Entonces, sí. como todo el signo tiene su lado espiritual, su lado este que nos va a sanar. Sin embargo, también hay que tener cuidado. De saber manejar el reto de no caer en, en, en evasiones o en confusiones. Hay situaciones que probablemente estos, estas siguientes semanas se encuentren en situaciones de confusión, de alguna desilusión y tener mucho cuidado con situaciones que puedan ser de autoengaño, engaño y, y el engaño puede ser. Vivido, por ejemplo, a través de un fraude, ¿no? Que esa es la parte opuesta o el otro lado de la moneda del signo de piscis. Ok, bueno. Pues esa parte, es... la evasión, cuando nos evadimos de resolver un problema, de confrontar emociones, de resolver algo, eh, ahí está actuando el signo de piscis que, que decimos, híjoles, es que me duele tanto confrontar esta situación, eh, pues toma un poquito más de fuerza para hacer, ¿cómo se dice? Hacerle frente a esa situación, ¿no? Ah, Entonces sí. es por eso que es importante. Bueno, hay varias razones de por qué es importante. Primero, porque están dos planetas en el mismo signo, que es el que gobiernan, que es Pisces. Esa es una razón. La otra razón es que el ciclo para que Júpiter esté al lado de Neptuno es de 13 años, entonces, la última vez que estuvieron juntos fue en el 2009. Sin embargo, la diferencia del 2009 es que Júpiter y Neptuno estaban transitando en el signo de Acuario. Después de 13 años, está transitando en Pisces. Sin embargo, el ciclo para que se vuelvan a encontrar en el signo de Pisces, Ahí sí tomamos el ciclo de Neptuno, que es de 166 años. Entonces, para que vuelvan a estar juntos, se, tendrán que pasar estos años. Ya, ya, no, nos toca por el, no, ya no nos vamos a nos Entonces, hay que aprovecharlo. Aprovechenlo. Además, hay otra mm. cosa. Bueno, entonces, esas son las razones de por qué es tan importante este evento y lo que estamos viviendo en estas semanas. No, porque se está acercando cada día más, Júpiter está caminando de una manera muy rápida en el signo de Pisces, va a tocar a Neptuno, van a estar en el mismo grado el 12 de abril y después se sigue Júpiter para entrar en el signo de Aries. Entonces, pues aprovechar, no, no van a ser ni seis meses que Júpiter va a transitar todo el signo de Pisces, entonces hay que aprovecharlo. Ok, aprovechando, haciendo como qué, el Aprovechando en, en buscar cómo puedo crecer, cómo puedo crecer espiritualmente en mi vida para conectar más mi parte emocional y qué puedo sanar de mi vida. Ok. Porque es una parte, es una parte para, para sanar heridas, para sanarte a ti mismo y bueno, las personas que se dedican a dar terapias pues estarán más con una mayor sensibilidad para poder ayudar también a las personas a sanar sus heridas, ¿no? Eso es un nivel en, en un nivel individual. Algunas personas pues o pues sí, a otras personas les tocará hacer esta ayuda, esta aportación a nivel grupal, por ejemplo. No, personas que están este en grupos de meditación, por ejemplo, eso ya es un trabajo a nivel grupal. Ok, bueno, entonces es Importante como, bueno, buscar una terapia de sanación, si yo ya estoy notando algún patrón, algún pensamiento, algo que está como recurrente en, en mi mente, es uh -huh. importante, eh, pues, tomar cartas en el asunto, aprovechar esta energía, porque yo creo que lo que sanes ahorita, no sé, tú me lo dirás, eh, va, va a ser de una manera muy profunda, ¿cierto? Así es, y, y... Probablemente no, lo, no todas las personas digan, oye yo no necesito terapia, ok, entonces aprovecha para vivir estas semanas con actividades relacionadas a Pisces, es como honrar a esta energía y esta sí. energía la puedes vivir también desde una parte creativa y como digo la parte creativa en el sentido amplio de la palabra este, puedes entrar, por ejemplo, a un grupo a tomar clases de canto, eh, entrar a un grupo y empezar a bailar. Eh, hacer al, cualquier actividad que tenga que ver con Pisces, eso va a ayudar mucho en otro nivel. Probablemente en otro nivel te, te, también te puede ayudar a conectar. El, aquí el punto es que no, vamos a estar más conectados con esta energía de naturaleza pisciana y piscis es de naturaleza emocional, podemos sentirnos más sensibles, más vulnerables y con mayor compasión. Entonces, ¿cómo puedo canalizar positivamente esas energías? ¿En dónde las puedo este, focalizar, centrar? ¿no? A lo mejor eh, tengo la posibilidad de ir a ayudar a personas que necesiten de, de mi apoyo, hacer alguna actividad, por ejemplo, altruista, esa es otra opción, no tiene que ser forzosamente que, que vayamos a terapia, por ejemplo, ¿no? Ok, bueno, entonces, sí, esa parte de poder colaborar, ayudar a alguien, uh -huh. eh, es como estar en contacto con esa energía Piscis. Con, con esa energía, por ejemplo, otra energía de Piscis es la pintura, entonces, ¿qué tal si me junto con mis sobrinos, con mis hijos, con mis nietos y tomamos un curso de pintura, un curso de escultura, algo que tiene que ver con la parte artística? Entonces, a través de la parte creativa artística, manifiesto, expreso esa gran sensibilidad que estoy teniendo. Muy bien. Pues bueno, pues ahí están eh, también esas opciones para que ustedes puedan tomar eh, pues esto que les va a contribuir bastante para que puedan estar bien alerta en, en dónde, en qué área de su vida está como observándose. Cualquier duda, comentario, por favor, escríbanos. Eh, eso es valioso para nosotras. Si tienes alguna duda, alguna pregunta. Eh, con respecto a la información que se está... Eh pues el día de hoy compartiendo adelante y te recuerdo que si estás en alguna otra página eh, no voy a poder leer tus comentarios a menos de que estés directamente en almas en conciencia así que por favor entra directamente a almas en conciencia para que podamos leer tus comentarios en tiempo real y por acá voy a dar saludos a Estela Hernández Caet Rubio Mar Mar eh, bienvenidas gracias por estar aquí presentes ya no alcancé a leer los demás. Miriam Mendoza creo que es la que alcancé a ver por acá. Eh, eh, las demás, bueno, pues ahí pónganos sus heladitos para mandarles saludar y desde dónde nos están escuchando para saber también eh, hasta dónde se está yendo este programa. Eh, por acá a José Castilla, eh, Minerva Cadena también ya está, este, dice Hermosa. ¿Hay Ay, saludos a Minerva. Minerva, qué gusto que nos acompañes. Minerva, este, luego me sigue en el grupo de astrología. Un abrazo para ti, Minerva. Ah, bueno, pues aquí está Minerva ya eh, acompañándonos. Y qué bueno, Lulu. Es... Este, entonces bueno también está esa parte y había escuchado que de repente personas se sentían un poco irritables o, o este como que muy cambiantes en cuestión de emociones como que pueden amanecer como muy hasta abajo y de repente otra vez ya pueden estar como muy bien y este como algunos cambios en cuestión emocional tiene que ver con esta luna. Sí, puede ver en esta luna. Sin embargo, hay personas que en su carta natal van a tener un predominio de energía de agua, quiere decir con energía emocional. Entonces, pues justamente cuando vienen estos movimientos eh, donde estamos más susceptibles a conectar con la parte emocional y esa persona ya de por sí su naturaleza es emocional, pues definitivamente les va a se van a sentir más sensibles, más susceptibles. Entonces, okay. aquí el punto es eh, ayudarse de la energía de tierra y la energía de tierra es arraigarse, estar en el presente, pensar y expresarse aquí y ahora. Ok, bueno, entonces, ¿podría ser signos de agua? De tierra, o sea, la tierra es la que nos va a apoyar y todos tenemos un elemento tierra, todos tenemos Capricornio, todos tenemos algo de Tauro, algo de Virgo, algo de Saturno en nuestra carta. Entonces, el otro punto muy interesante que no he comentado, Pisces tiene que ver también con los sueños. Entonces, por ejemplo, una salida es, es si no voy a terapia de sueños, a que me analicen mis sueños, por lo menos sí tener un diario y ver ¿Qué sueños he tenido en estas últimas semanas si ¿Sí tengo un sueño repetitivo? ¿O eh, qué es lo que estoy soñando que me ha dejado muy inquieta? ¿Qué mensaje? Porque el soñar es el mensaje, es el lenguaje que el inconsciente está enviándonos a nosotros. Entonces, no, ese, ese lenguaje es a través de imágenes. Entonces, otra forma de trabajar esta parte de sin necesidad de ir a, al terapeuta pues escribo mis sueños, qué es lo que he estado soñando, qué mm. significa, qué relación tienes, eh, cómo se dice, qué relación tiene con lo que estás viviendo ahorita. Entonces, Pisces tiene que ver con esta parte del inconsciente y en un nivel también, en otro nivel, nos conecta con el inconsciente colectivo. Entonces, ahí también se puede hacer este trabajo de los sueños. Pero regresando con esta parte terrenal que es importante para todos en este momento porque estamos así como flotando con las emociones, con los sentimientos, con los anhelos, con las ilusiones, es ok, está bien, que sueñes, que tengas estos, estas ilusiones, solamente que cómo podemos empezar a concretar esto que sueñas, cómo lo volvemos realidad. ¿Cómo lo aterrizamos? ¿Qué tenemos que hacer para aterrizar? Eso no quiere decir, en ningún momento digo, no sueñes. No, sí sueña, nada más que ese sueño, ¿qué tanto puede ser real? ¿En cuánto tiempo lo puedes realizar? Y entonces aquí entra esta energía de tierra. Ok. Ver el sentido práctico. Esto que tú sueñas, ¿qué tan práctico te puede, puede ser ahora en tu vida? Y para eso, esta, esta luna nueva trae otra conjunción muy potente. Son tres conjunciones muy potentes que tenemos en esta. La primera, todos los planetas, que son cuatro en Pisces. Después tenemos tres planetas en Tierra, que es Venus, Marte, Plutón, en Capricornio, ya en los últimos grados. Ahí está con toda esta potencia eh, y... Y el hecho de que estén pasando estos planetas por Capricornio nos están cuestionando qué cosas que tienes hoy en tu vida te sirven, te son prácticas, son útiles y lo que no es un momento de soltarlas y de dejarlas ir y cerrar ese ciclo. Entonces, este es otro ciclo muy potente porque... Pues porque Marte y Plutón se encuentran juntos, ahí también está el día de hoy Venus, entonces hay mucha fuerza ahí de Capricornio entre el deseo de, Capricornio, el deseo de Marte de conquistar algo, la potencia de Plutón que nos transforma y de, y de Venus, esta parte de seducción de lo que queremos y que también nos está cuestionando mucho el tema de las relaciones. Venus y Marte es un componente eh, importante a nivel de las relaciones. Eh, y el hecho de que estén en Capricornio nos están invitando a, a concretar qué es lo que tú tienes hoy que necesitas conservar y qué es un momento, porque es práctico, te sirve, te es de utilidad. ¿Y qué cosas son los momentos de que ya hay que despedirse de eso y soltarlo? Para esa parte de soltar por el hecho de estar ahí Plutón, es una invitación a transformarnos. Plutón es una energía de transformación. Elimina y transforma. Es elimina, limpia, purga, nos transforma y resurgimos de otra forma de otra manera y siempre con Plutón pues con mucho más fuerza, ¿no? Okay, es una parte todo también... lo que se está moviendo ahorita en cuestión sí. de relaciones es de... Sí, ya. también. Cierre. Sí, es un momento de cierre y también es un momento de iniciar, ¿eh? O sea, porque están en conjunción. Conjunción son es un sinónimo de inicio. Okay. Algunas relaciones será momento de... De cerrar ese ciclo y para otras, para otras tantas personas de iniciar algo nuevo. Ok. Pero en esto nos ayuda porque esta es parte de la energía de esta luna nueva. Entonces nos va a ayudar a concretar. Ok, bueno, pues entonces toda esta conjunción luna nueva eh, lo que nos platicas de Júpiter y, y toda esta energía es como muy expansiva y luego el, la conjunción Marte-Venus que también nos Y, está Plutón. y Plutón, y Plutón, ¿Y como, Plutón, dice, una canción, por si como fuera, dice una canción infantil por, por ahí que me encanta, que, que cantan a todos los planetitas y al, al final dicen y Plutón, pues no hay que olvidarnos de Plutón porque ese es bien potente, bien intenso. <risa> Sí, ¿no? Es bastante intenso y su energía se, se deja sentir eh, sí. bastante. Y sobre todo ahora también porque, bueno, a nosotros a, a nivel individual, pues está, está haciéndonos evaluar en cuestión de relaciones. Pero también esto tiene que ver con, con lo que estamos viviendo, observando en Ucrania y Rusia, ¿no? Sí, ahí hay un tema... Mmm, para mi gusto más particular, ¿por qué? Pues porque por un lado eh, tendríamos que platicar de la carta natal del país de Ucrania, que es de los 90, por ahí ya tengo el dato. No he terminado de ver la, la carta, pero está ahí tensa esa carta, justamente tensa con la parte de la población, con el pueblo ucraniano. Eh, ese es un punto, ¿no? Revisar la carta del país. Uh -huh. El otro punto que me parece importante, pues también es revisar de paso la, ¿cómo se dice? La carta de, del presidente de Rusia, de Putin, ¿no? Porque sí, ese, ese fue él, el que dijo. Algo de Plutón bastante intenso. Sí, también. él fue el que dijo, él fue el que dio la orden y él fue el que dijo, va, ¿no? Entonces, eh, no creo que nada más lo haya hecho así como que, porque sí. El señor, tengo entendido que es Libra de signo libra tengo entendido que tiene libra y escorpión fuerte en su carta ¿no? entonces libra ya de entrada saber que es libra nos está hablando de una persona estratega entonces para haberse lanzado de decir va no dijo inicio la guerra pero lo dijo en otras palabras es, lo, es porque lo tiene totalmente planeado o sea no fue como se me antoja lo tiene que tener muy con mucha estrategia todo este tema. Y bueno, pues entonces, sí es interesante para para poder hablar, me parece importante considerar esas cartas, la carta de Putin la, y la carta de, del país como tal de Ucrania, ¿no? Entonces, eh, lo poco que vi a ojo, así de rapidito, sin sí, momentos de mucha tensión para Ucrania, desafortunadamente. Sí, claro. Es que todos los movimientos de Plutón son esta, esta parte, ¿no? De destrucción. Sí, de destrucción y de luchas de poder, y que pues aquí estamos a. Uh, bueno. Lo, todo lo que lo que significa Ucrania en el mundo toda la potencia que tiene o sea potencia en el sentido de todo lo que produce el otro día estuve revisando una información que recibí todo lo que produce el primer lugar en tal cosa el segundo en tal cosa el tercero en tal cosa o sea tú dices todo lo que lo que hacen no entre otras cosas el, este los granos que producen es el cultivo del girasol etc tienen los primeros lugares en varias cosas. Entonces, pues no, no es, no es día gratis que me quiera, que quiera que se regrese sí, a que... Rusia el terreno, ¿verdad? Sí. <risa> no por nada está peleando por él. <risa> sí, sin embargo, algo que quiero comentar, bueno, de la de la información, como que luego veo y no me termina, sino no, como que luego también una parte de mí no quiere ver tanto estas imágenes. En mi caso, me provocan mucha. me conectan con esa parte emocional de ver, por ejemplo, cómo las familias tienen que huir, ¿no? Las, las mujeres con los hijos pequeños. Eh, pero en esta parte de Piscis le estamos viendo, si es así como, ¿y cómo se vive eso? Pues todo el apoyo que los países vecinos le están dando a las personas que están saliendo de Ucrania te este uh -huh. recibo con una taza de café, te recibo con algo para comer, te recibo regalándote ropa, que se empieza a ver cómo la gente sale, baja de los camiones o de los trenes y ya los están recibiendo. Esa es una energía de Pisces, es una energía, te ayudo, te apoyo de una manera incondicional. Y esta energía de Acuario y Pisces, que es ayudar de una manera incondicional, no me importa quién eres, yo te ayudo. Pues le estamos viviendo, por ejemplo, a través de esas imágenes que nos llegan al otro lado del mundo. Sí, y las manifestaciones que se han visto en muchos países que también pues, han estado cantando, han estado tratando de, de hacer oración, se han estado uniendo muchas personas en sí. oración. Eh, por la paz, porque por la paz mundial, porque no sí. estamos a, a tratando de excluir a ningún país, sino que todos estemos en paz, que todos estemos pues en esa sí. tranquilidad y que pues ya a estas alturas el partido sí de verdad es como lo que has dicho parece que no hemos entendido nada, ¿no? Exactamente, exactamente y, y aquí es y justamente otra característica que tiene el signo de Piscis es que nos habla a la unidad, todos somos uno. Uh -huh. y es una invitación justamente parte de la invitación de esta luna nueva, todos somos uno es ya afuera los juicios este sí, pues con los juicios hacemos esta parte de limitación tú sí, tú no, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero y si no luchamos ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que eso es como, pues para todos es como esa sacudida emocional de, de darnos cuenta eh, que es eso? Todos somos uno y que aún a pesar de que tal vez estemos lejos, sí nos está afectando porque estamos, nos están llegando las imágenes, las situaciones, uh -huh. todo lo que se está viviendo y que finalmente eh, pues es como tratar de, de unir nuestro corazón en, en ese sentido y aprovechando esta luna en Pisces, pues es como esa parte compasiva que todos podemos enviar, esa luz ese amor incondicional para todos y que, bueno, pues llegue, ¿no? Sí, y como me decía ayer mi hermana, mándame buena vibra. Pues la buena vibra también la podemos traducir en esta energía de Pisces. Mándame algo positivo, un pensamiento positivo. Ahí energéticamente se está moviendo esta energía de Pisces. Te deseo que esto sea lo mejor para ti. Uh -huh. Como acciones tan sencillas que uno no podría pensarlo, pero en realidad tiene mucho que ver con la energía que, que estamos experimentando en este momento. Sí, y, y que yo les diría, aprovechenla porque para que se junten nuevamente estos planetas van a pasar más de 100 años, entonces aprovechenla. Sí, no, a mí eso se me hizo sorprendente decir, 100 años para que volvamos a tener esta misma conciencia no. de energía. Más de 100 años, mi Más querida. De años, sí. Más de 100 años. La, el, para que vuelva a estar Neptuno nuevamente en Pisces van a tener que pasar 166 años. 166 años, sí, no. Pues para no. que Neptuno regrese a Pisces. No pues, no, pues no. No, aprovechemos, ya nos tocó. Ya lo, ya lo estamos viviendo desde 2000, ¿qué fue? 2011, no recuerdo cuándo entró en Pisces, pero... Ya tenemos varios años con esta energía de, ne de, ne de Neptuno en Pisces, sin embargo, se hace más potente estos primeros cinco meses del año porque Júpiter, que su energía es expandir, hacer crecer lo que toca, está en Pisces y se va a juntar con, con Neptuno, ¿no? Uh -huh. pero aquí bueno esa es como la parte que habíamos estado hablando, la espiritual conectar con nuestra espiritualidad, sanar y demás, pero sí algo que me gustaría dejar muy en claro es la otra parte la, la cara oculta de estos planetas que tenemos que estar como que con las antenitas bien receptivas de los fraudes de situaciones que pueden ser engañosas eh, a lo mejor tú ¿Nos recomiendas algo o no? Por ejemplo, de invertir en algún negocio en este momento, abrir algo. ¿Es buena opción o es como ir evaluando la situación? A ver, eh, todos estamos recibiendo en alguna área de nuestra vida esta experiencia que se viene para abril de Júpiter, Neptuno y que cada día pues, nos estamos acercando. ¿no? Ahorita ya entramos en marzo para que llegue el 12 de abril, pues un mes, una semana, ¿no? Entonces ya hay algo ahí que se está movilizando en nuestra vida. Aquí el punto es, cuando tú conoces tu carta astral, lo que les puedo decir a esas personas que ya tienen su carta astral es, ¿qué tienen en su carta astral en el grado 23 de Pisces? Las personas que tengan el sol, la luna, el ascendente, los nodos lunares, algún aspecto de su carta alrededor de los 23 grados de Pisces, es, son las personas que lo van a vivir, que ya están viviendo esa situación. ¿Quiénes son los signos que les afecta esta conjunción a 23 grados de Pisces? El signo opuesto que es de Virgo, Personas que tengan algo a 23 de Virgo, más menos grados. Las personas que tengan a 23 de Sagitario. O las personas que tengan algún planeta o su ascendente o los nodos lunares en 23 de Géminis. Esos son los cuatro signos que más van a vivir este aspecto, pero no hay que verlo, a 23 de Pisces. Si tienes algo a 23 de estos cuatro signos, ahí sí te diría, ojo, qué está pasando en tu vida, qué, qué invitación te están haciendo, qué situaciones se están presentando en donde tal vez no te sientas del todo claro, seguro y que tanto hay como confusión en lo que estás viviendo. Entonces, pues esas son como las alertas. Sí, es por ejemplo... Eh, te invito a un negocio, pero no hay papeles de por medio. Eh, te invito a trabajar, pero en el contrato ahorita no. Cosas así que tú dices, bueno, entonces, ¿qué me respalda? ¿En dónde es realmente? ¿En qué estoy pisando, no? Con la propuesta que me están haciendo. Uh -huh. la, el otro comentario que puedo hacer sobre Neptuno, que es justamente esta energía que, que está haciendo, que está presente ahorita, que le estamos sintiendo por este a, que se aproxima Júpiter y Neptuno, Neptuno es una energía que nos crea generalmente una ilusión entonces con esa ilusión, con ese sueño, nosotros nos envolvemos en, en alguna situación, puede ser situación o relación y entonces como que perdemos en un momento dado el piso como esa parte realista la perdemos de vista. Sin embargo, Neptuno siempre nos da mensajes sutiles. Lo que sucede es que como andamos en esta parte soñadora, de esperanza, de anhelo y de ilusión, no conectamos con los mensajes sutiles que nos manda Neptuno. Y es ahí donde nos envolvemos con la ilusión. Y una vez que pasa el tránsito, Después de abril, mayo, junio, o sí, próximos meses, las cosas empiezan a tener claridad y es la otra cara de Neptuno, es la desilusión, la decepción o el fraude. Okay. No sé si ya quedó más claro. Sí, sí, sí, claro, ya, ya. Súper entendido para que también estén alertas con, con la antenita bien encendida también en, en de no hice así con la primera impresión, ¿no? Es como que hay que entrar más en profundidad, de evaluar más. sí Es que como somos. tener tener todo, ¿cómo se dice? Ok, me encanta este sueño, me encanta esta propuesta. Bien, toma las precauciones, la cautela. Eh, ¿Cómo te puedes resguardar para que no salgas perdiendo en caso de que esto no suceda, ¿no? Sí, las letras chiquititas del contrato. Las letras chiquititas del contrato. ¿Cómo es la propuesta que me estás haciendo? A ver, tengo que estar como, como conectar. Hay otro punto que no he comentado, que también es una invitación. Todas las personas que, que tienen esta energía emocional y Neptuno como Júpiter en Pisces y toda esta energía que estamos viviendo sobre todo el día de hoy, nos está ayudando a conectar con la intuición. Todos somos intuitivos, sin embargo, algunas personas tienen esta naturaleza más desarrollada. Otra arma para pasar bien esta época es ayudarse de la intuición, porque muchas veces la intuición te dice, oye, no, no, o sea, no le entres, no te conviene, este es no. Y el punto con la intuición es respetar esa voz interna que tenemos y decir, ok, esto no me late, no le entro. Ok. Entonces, todos tenemos herramientas, armas para poder como eh, salir bien de la batalla. Y la, y la batalla aquí con Pisces es ayúdate y conecta con tu intuición. Okay. Con esa voz interna. Que habemos algunos signos. Que nos cuesta conectar con la intuición, sí. Pero por eso está la invitación para hacer meditación. La meditación es un buen, es una excelente herramienta para conectar con la intuición. Para desarrollarla, para agudizarla. Entonces, a lo mejor la invitación ahorita para muchas personas es conecta con la intuición. Déjate sentir y escúchala. Sí, no, ahí, ese es el, como la brujulita interna en donde tú sí. sientes así como de algo te frena, algo sientes que no está bien, como sí. que dices, oye, pues escucha muy bien, pero algo me dice que no. Okay. Algo, es como ese de, no, no siento que sea ahí lo que tenga que hacer, ¿no? Okay, entonces, esa es otra herramienta que puedes tener con este, con esta luna nueva, conecta con tu intuición. Tienes como muchos caminitos que puedes ir este, tomando para ayudarte y pasar esta, esta situación. Es como conectar con ese yo interno y decirte, a lo mejor es un momento para desacelerar uh -huh. lo que estás haciendo, para irte más lento. O tal vez es un momento de pausa, o es un momento de el estar quieto. Muy bien, eh, voy a mandar saludos por acá a Viri de Luna Romo, Crisanta Moreno, que eh, le encanta el programa y dice que ella es sagitario eh, y bueno, pues no, no sabe ella, creo que es su carta, dice, Jut Gutiérrez, dice, yo soy de esas de la intuición que es muy fuerte, casi nunca me falla, aunque yo... Eh, pues habla con, con sus ángeles, creo. Eh, y Mar Mar, ¿quiere saber qué es eso que habla sobre el grado 23? Porque okay, ella no dos, sabe nada de astrología. Ok, dos puntos. Bueno, primero, ya se me fue el avión. <risa> Del grado 23 y era... Sí, si no, bien, antes. Ok. Bueno, a ver, contesto la del 23 y le pedimos aquí sí. a la cabecita que se me venga el otro. Quería hacer un comentario sobre la intuición. Sí. Pero bueno, sobre el grado 23. Grado 23. Resulta que todos los signos del zodiaco, al momento de tener una carta astral, se mide en 30 grados. Entonces, Ajá. el sol camina un grado, por ejemplo, por día. Entonces, el sol cambia de signo alrededor de, de 30 días. Más, menos. Entonces, cada día, cada signo tiene 30 grados. Entonces, en donde se va a juntar en esta ocasión Júpiter y Neptuno es en el grado 23. Entonces, aquí es muy importante cuando se tiene la carta astral ver... Si hay algo en 23 de Piscis, 23 de Sagitario, 23 de Virgo o 23 de Géminis, que es en los que van a vivir de una manera más predominante este evento en su vida. Okay. No sé si ya quedó claro para el grado 23. Sí, y lo importante es, ¿dónde nos recomiendas eh, revisar nuestra carta? Entrar al Google y buscar qué página es la mejor. Astro.com. Ok, astro.com y ahí está. Pero eso es una manera general, pero si ustedes ya quieren saber detalles y quieren saber todo lo demás, tienen que consultar a Malu. Bueno, cualquier astrólogo que les inspire confianza, vayan, no forzosamente conmigo, pero pues si tienen alguna amiga, amigo, alguien que les pueda hacer su carta astral y e interpretarla, pues... Sobre todo estas personas que tengan algo alrededor de esto, pues sería como conveniente ver qué está sucediendo para sacar el, el mayor provecho. Sí. Cuestiones de salud, Malú, en este sentido, que algo que tengamos que verificar por, por esta luna y estas conjunciones. Sí, sí, sí. Ahorita comento sobre el tema de la, de la salud. Okay. Ya me acordé lo que quería comentar sobre la intuición. Sí. Como, como comentaban, eh, la, la, la intuición siempre te dice un sí y, o un no. La intuición no es una información que nos llega a medias tintas. La intuición es muy determinante sí o no. La clave para ayudarnos de la intuición es no cuestionarla. Okay. Si, la intuición, si la intuición te dice no, es no, ya. Ya es, es no punto cierra, dilo, hazlo. O si la intuición es sí, vas con todo. Pero no, un punto importante para trabajar con la intuición, conectar con la intuición es no la cuestiones. Hay algo que me dice que no, ok, no te preguntes por qué, ni qué puede suceder, ni qué va a pasar y, y, y por qué es ese no. No, no la cuestiones, no cuestiones a la intuición. Eso era lo que Ajá. quería comentar. Bien, temas de salud. Aquí, eh, piscis es un signo relacionado con los pies. Entonces, como tener cuidado con esta parte, si hay algún, las personas que son piscis, es, si están padeciendo algo en esta parte de su cuerpo, pues con mayor atención. Eh, ¿Qué otra cosa podemos decir sobre sobre Pisces. El otro tema con Pisces, pues tiene que ver justamente con el tema del alcohol, de las drogas, porque las personas que tengan algo de su carta en este signo, pues son propensas a toda esta parte de tanto a medicamentos como cuestiones de alcohol. Entonces, en, en ocasiones, este tipo de personas es importante revisar emocionalmente lo que les está pasando y dos, ayudarse de medicina alternativa ok, eso bueno, serían mis eso serían sí. mis consejos sí. para estas personas coméntenos por favor eh, personas que sean piscis ahí eh, y quién a quién conocen que sea Piscis que les esté checando con esta información también para que ahí esté, estemos más en contacto. Y regálenos, por favor, más corazones. Acuérdense que este programa. Ay, es no, lleno no. hartos corazones, corazón. Maggi. Hartos corazones, hartos, <risa> hartos, por favor, así que salgan así. Sí, que sean lluvias. Por, por favor, mira, ya iban, ahí, ahí van las lluvias de corazones. Eh, Malú. Eh, quería preguntarte eh, también con, con todos estos aspectos que, que estamos eh, viviendo en este momento en cuestión de, de este, pues sí, de todo lo que se está viendo, cómo esto, eh, por ejemplo, la luna nueva nos va a acomodar eh, a nosotros en cuestión de lo que habíamos venido viviendo de la pandemia para este tiempo. O sea, ¿cómo se va a acomodar? ¿Cómo va a seguir? Sí, va a seguir, ya se va a detener un poquito más, va a bajar. Sobre el tema de la pandemia, mi opinión personal es que esto eh, nos tendremos que seguir cuidando todo este año, pero yo lo que espero es que esto vaya disminuyendo, vaya bajando y que, y que no hay que bajar la guardia, hay que seguirnos cuidando y seguir tomando las precauciones, eh, quien quiera optar por la vacuna adelante, el cubrebocas, eh, pues también escuchar al cuerpo, ¿no? Porque ahora con esta variante, pues es así como que me dio gripa, pero pues ya no fue la gripa, fue el Omicron. <ríe> Entonces, como también estar alerta con esa parte, ¿no? Sí, sí. bueno, también el otro punto importante es el trabajar, y subir el sistema inmunológico. ¿Qué es lo que baja el sistema inmunológico? El principal es el miedo. Cuando tenemos el miedo, el sistema inmunológico empieza a debilitarse. Entonces, ¿qué puedo hacer para vencer mis miedos y, eh, y decirle el Omicron pasó? <ríe> Aquí no se quedó. Uh -huh. Eh, y bueno, también nos puedes eh, decir cuáles son tus siguientes cursos. Ay, sí, con mucho gusto. Eh, la semana que viene, el lunes, inicio dos cursos: uno astrología infantil, solamente son cuatro clases, se trabaja la carta del niño, la, ni la niña. Este, es una, es un curso corto enfocado para conocer más a los hijos y darle apoyo a los papás de acuerdo a su signo solar. Y ya estoy considerando para este curso dar también el apoyo en la parte emocional que es la luna. Pero bueno, tenemos el de astrología infantil, cuatro clases y, des, y el mismo lunes por la noche eh, estoy anunciando, invitando al curso básico para ver los temas básicos para empezar a conocer la astrología que son elementos, los doce signos, las casas que son doce y los planetas. Entonces ese es un curso de dos meses, ocho clases, cuatro a un mes y cuatro el siguiente mes. Ok, bueno y nos regalas tu número para que puedan con comunicarse contigo al whatsapp. Sí, cómo no, es el 55 36 43 71 72 Ok, bueno, pues ahí está eh, toda esta información para que ustedes puedan, eh, pues ahora sí, tomarla en cuenta. Por aquí ya nos compartieron varias que son piscis. A y, ver, escuchamos eh, a las piscis. Bueno, una ya nos puso que su esposo es piscis. Eh, dice Ros SF, dice yo soy Pisces y me está me está dando casi casi la consulta que dice con este tema <ríe> todo me checa al 100% eh, Minerva Cadena dice yo soy Pisces y así es una radiografía de mi ser aquí nos comenta y no sabía eh, de, de esta <ríe> Minerva no sabía que era Pisces de Rosario sí sé que es Pisces bueno, pues aquí ya, ya nos están eh, compartiendo qué son, qué signos son y cómo les está, cómo lo están viviendo en este momento. Y bueno, por acá, ah, déjame ver quién más anda por acá. Hilda Cervantes, creo que ya la habíamos saludado. Y bueno, algo más, eh, Lulu, que eh, te gustaría agregar. Sí, el último comentario. Bueno, eh, más comentarios sobre esta luna nueva que me parece importante de lo que nos podemos ayudar. En esta luna nueva el día de hoy tenemos otra conjunción muy buena que es Mercurio, la comunicación al lado de Saturno, la parte que nos aterriza, que nos ayuda a concretar. Esta conjunción está pasando en Acuario. También es una conjunción muy potente. ¿Por qué? Porque dentro de un año Saturno ya va a estar... Justamente entrando en el signo de Pisces. Entonces pues Saturno ya este es el último año que lo vamos a tener en, en Acuario y están ahorita juntos. Entonces está indicando el inicio de esta forma de pensar con mayor apertura. Acuario es un signo que nos invita a la libertad, a, a, a abrirnos a ideas nuevas, Ayudarnos de la tecnología, como lo estamos haciendo ahorita, ¿no? A través de este programa, es usando la tecnología. Eh, y esto nos ayuda a darle también objetividad a estos sueños y a estos proyectos que tenemos con la ayuda de Capricornio y de Neptuno en Piscis, de Neptuno en Piscis y los. Sol, Luna y Júpiter. Entonces, esta es otra conjunción importante que tenemos con esta luna nueva. Y ya hay otros eventos dentro de esta carta que son los sextiles. Sextiles en astrología es un sinónimo de oportunidad. Entonces, Urano, que es el que nos está invitando a innovarnos en nuestros valores y en nuestra economía, nos está dando oportunidad a lo que se está iniciando el día de hoy en Pisces. Entonces, Tauro y Pisces hacen sextil, una distancia de 60 grados en la carta, y por el otro lado, los planetas que tenemos en Capricornio, Venus y Marte, es, eh, hicieron un, un sextil, también están en un sextil separativo, quiere decir que la parte exacta ya la pasaron, sin embargo, pues ahí está latente este... Este sextil ya con menos potencia, pero queda eh, en esta luna nueva. Entonces, también nos ayuda a sensibilizar todo aquello que se está emprendiendo con, con el tema en Capricornio. Entonces, sí, está. A mí me gusta mucho esta, esta luna nueva entre sextiles y conjunciones. Eh, de los diferentes planetas o sea ya estamos saliendo de alguna manera de esta tensión en la que hemos vivido desde el 2020 ok entonces eso también es como un indicativo de que salimos de, de este, del cautiverio que teníamos sino de este pues de estos años que no se veían cuando terminaba la cuarentena de la cuarentena Sí. Claro. Oh, porque significa... iniciamos con una cuarentena y pensábamos que, bueno, ya la segunda, pero pues nos agarró dos años de cuarentena y seguimos con los cuidados intensivos. Sí, aquí nos mandan una pregunta, ¿qué significa eso del sextil? Sextil es cuando están dos planetas a una distancia en esta parte de los 30 grados en cada signo, que están a una distancia de más o menos 60 grados. Entonces tenemos los planetas que están en Pisces, y luego tenemos el signo de Aries, que ahí vienen los 30 grados. Y luego entramos en esta parte de Urano en Tauro. Nos está dando esa distancia de 60 grados entre, u, entre unos planetas y Urano en Tauro. Entonces, en otras palabras, aprovechen las oportunidades que pueden tener en estos momentos en su vida. Ok, aprovechar esa la oportunidad. La que Sextil, se nos presente. Sí, sextil es sinónimo de una oportunidad y como yo digo, las oportunidades hay que salir a la calle, a aprovecharlas, o sea, hay que salir a buscarlas, hay que estar como alertas, esto es lo que quiero, ¿cómo le puedo hacer? Es uh -huh. cuando, es un ejemplo de una oportunidad, es cuando tú dices, ay, me quiero comprar la bolsa o me quiero comprar este, lo que, lo que gustes, ¿no? Pero en determinadas épocas del año sabemos que hay rebajas. Entonces, sí. la oportunidad es, ahorita es un momento de rebaja. Me lanzo a la tienda a ver si lo que yo estoy buscando está en rebaja. Esa es una oportunidad. Lo estoy comprando a bajo precio, con precio de descuento. Okay. Por poner un ejemplo de oportunidad, sí, no y está muy bien está muy bien para que nosotros ya estemos bien alertas con todo lo que con toda la información que nosotros eh, pues requerimos saber pues es un placer Malú tenerte aquí en el programa y igualmente la, la invitación eh, muchísimas gracias eh, y bueno pues ya saben ahí está la información, nos puedes volver a repetir en dónde te pueden encontrar para que eh, pues tomen ya sea la sesión, el curso, eh, lo que requieran. Sí, lo que se les, lo que crean que pueda ser de mayor contribución. El WhatsApp es el 55 36 43 71 72. Ok, muy bien. Y eh, en tu red social, tu página. La página donde pueden entrar a revisar información, publicaciones, es eh, el grupo en Facebook que se llama Astrología con Malú. Ok, bueno, pues ahí, ahí está. Sí, ahí acabo, ayer hice un Face Live hablando de Pisces. Ah, bueno, pues ahí Entonces, está. Quien quiera tener todavía más información, por favor, entren al grupo de Astrología con Malú. Y eh, bueno, pues ahí van a encontrar esta y más publicaciones que ella hace continuamente hablando sobre la energía de, de los planetas y cómo podemos aprovecharla. Así es, Machi. Bueno, pues gracias a todos los que se mantuvieron presentes, me despido, nos vemos el siguiente jueves con mensajes de oráculo y tarot, te recuerdo que eh, tú puedes entrar aquí en esta página de Almas en conciencia, se va a quedar y recuerda que en el canal de YouTube se va a publicar eh, este programa para que tú puedas eh, compartirlo a quien tú desees eh, y bueno. Gracias, gracias por haber estado presente. Deseo que un ángel te lleve bajo sus alas, te cubra, te envuelva, te bendiga, te llene de armonía, paz, alegría y amor. Y que tu hogar esté plagado, lleno de miles, y millones de ángeles que en tu hogar otorguen salud, bendición, paz, armonía, excelente comunicación con todos los que pisen ese hogar. Gracias y nos estamos viendo hasta el jueves. Gracias, Malu. Gracias, Maggie. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye.